Hola, soy Alejandra García de Cochabamba. Les invito a conocer mi departamento. Estábamos viendo la televisión como cualquier día, ¿no? Entonces salió la propaganda ahí del crédito de vivienda. Vi eso, entonces pensé y dije voy a preguntar al, al banco si es que me podrían prestar a mí. Entonces fui y, y me hicieron una, un cálculo de cuánto ganaba y todo eso. Y, y se dio la compra de la vivienda y un día vinimos a comer justo por esta zona. Entonces ahí vimos el letreo departamento en venta y cuando entramos nos gustó y de ese modo nos compramos. Primeramente es como una, una responsabilidad grande comprar cosas. Y, pero ya son propias y ya tienes que aprender a cuidarlos y valorar más. Los primeros días no podía dormir de la emoción porque <ríe> no podía creer que ya estaba en una casa propia. Uno puede realizar sus sueños desde joven. Yo pensaba siempre tener mi casa así joven y por eso me animé también a sacar el crédito para que a medida que yo vaya creciendo, se podría decir, eh, también vaya creciendo mis bienes.